¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día eh, venimos en un nuevo video y tenemos los audífonos Q1i de TWS entonces vamos con la intro y comenzamos por aquí podemos ver el tema de los audífonos eh, la caja es completamente blanca viene con eh, sus características tiene 40 miliamperios de batería recargable, batería de lío ¿no? y eh, el, el dock de carga la cajita donde reposan los audífonos son de 700 miliamperios vamos a abrir el, el escuche eh, esta es la cajita esta es. La cajita bueno igual les mostraré el tema de cómo son los audífonos. Aquí tenemos los audífonos. Y viene con su USB de carga y prácticamente unos manuales que está todo en chino y no entendemos qué es lo que dice. Vamos a poner esto por acá. Vamos a abrir los audífonos es muy chiquito para la mano, está súper bien vemos que prácticamente lo que tiene la carga es del del line, del line chrome, <risa> del tema de los audífonos de los de los Apple no, son unos audífonos pequeños ah, bueno, valieron 13 dólares y esto es lo que ha pasado el chico ya se salió el tema del cargador Ya se sí salió el tema del cargador Vamos a ver si es que podemos eh, Hacer algo Yo creo que no A ver ahí está ya logré ponernos Parece que no se recogió la base de carga, entonces, por los audífonos, un cero porque va a tocar echarle alguna solución. Por favor, mientras Parcher recobra la calma, veamos cómo va la fiesta de Bob Esponja. Bueno muchachos, ahorita vamos a ver un poquito más el tema de los audífonos. Y pues aquí podemos ver que tiene un foquito naranja que al momento que lo abrimos se pone verde para sincronizarse tenemos un foquito en la parte de acá atrás ahí se puede apreciar básicamente es para ver el tema de la carga de la batería estos son los audífonos anteriores, quiero que los vean los i99 que me, pues, me duraron alrededor de dos años y estos son los nuevos audífonos vamos a sacar los dos para que ustedes lo puedan ver son básicamente super pequeños no entonces eh si sí, te pondrías quedarían así, déjenme les muestro, quedarían algo así en el tema de cómo se sienten, se sienten muy bien eh, vamos a intentar conectarlos a la computadora Tres semanas después. Muchos meses después. Ahí ya se conectaron. Nosotros podemos escuchar. Una tecnidad más tarde. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Ahí estoy escuchando prácticamente la música en los audífonos. Puedo decir básicamente que... Que tenemos un sonido aceptable. El táctil es de este, es de, este de aquí. Entonces si tú tocas aquí... Se pasa a la siguiente canción... Ahí ahí se desconectaron. Esa parte de ahí es el tema de los de los de lo automático. ¿No? Sí, lo No son tan buenos. Bueno, y como les dije, el tema de, del, del cable ya se dañó y eso que apenas lo hemos abierto. Entonces, ese es el tema de, de los audífonos. Aquí está. La caja está dinámica, Entonces, vamos a ver el tema de cuánto pues, dura escuchando música. Ahorita voy a hacer una prueba. Voy a escuchar, como les dije, el, el sonido. Es no tan bueno como los 199, pero vamos a, a, a ver con el tiempo cómo, cómo nos va. Y eh, en otro vídeo pues les daré mi conclusión entre si son o no buenos, pero bueno, su costo es súper cómodo para poderlos comprar, ya que vale alrededor de 13 dólares aquí en Ecuador.